Hola. Les voy a indicar rápidamente cómo hacer el seguimiento de los envíos en Gmail. El seguimiento nos permite saber cuándo nos van a entregar los envíos de empresas de mensajería y tiendas online, cubriendo un número considerable de agencias, pero no todas. De momento solo se está desplegando esta opción en dispositivos móviles. Vaya a menú, que son las tres rayas de arriba a la izquierda. En el menú que sale, tiene que bajar hasta la parte más inferior y luego entrar a ajustes. Ahora entramos a una cuenta de Gmail. Y bajando, bajando, encontraremos la casilla para activar correspondiente. Seguimiento de envíos. Muchas gracias por su atención.